Otras informaciones, señores. No fue Yera ni Neto Flow que pelearon y discutieron. No, para que se estén claros, flaco. Flaco, atención, flaco. No fue Yera ni Neto Flow, porque estaban confundidos. No. Hay una discusión de quién era mejor entre Curry y Lebron. ¿Eh? Y me da una persona por esa discusión. Señores, tras discusión de, de quién era el muerto. <risa> <risa> Voy a ver ahora. Tras la discusión, padre e hijo mataron a un profesor de educación física en Higüey. Un profesor de educación física murió de varias tocadas que recibió de parte de un amigo y un padre de, de este tras una discusión sobre baloncesto ocurrida en el sector Santo José de Ciudad. La víctima informó su pariente Leonardo eh, vi, vi, Villavicencio. Se encontraba comprando un chimio en un lugar llamado La Placita, donde se discutía, pongan fotos de Lebrón y ocurre. Se discutía sobre quién era el mejor jugador de baloncesto entre la NBA, entre LeBron James y Stephen Curry. Para mí es una discusión estúpida, porque yo no sé dónde, quién cabe, se acabe, que sepa de baloncesto, va a poner a Curry al lado de LeBron, en el sentido de como es un jugador. Es una, una, una discusión para mí. Perdón, perdón. No, no, quiero, no quiero enfatizar, pero perdón. LeBron está en otro nivel, pero bueno. Me van a decir esto, pero bueno. Eh. Villavicencio eh, Villa explicó, de acuerdo con las informaciones que él maneja, durante la discusión se faltaron el respeto y Andy decidió marcharse, pero fue perseguido por sus amigos y el padre de este, recibiendo varias estocadas eh, que le ocasionaron la muerte. En el video que circula en las redes sociales, muestra en el momento que Andy Peguero es perseguido por otras dos personas, amigos identificados como Emanuel Franco Ávila, y el padre de este quien porta un objeto cortante en una de las manos Leonardo Villavicencio dijo que la muerte de, de su pariente hay eh, de pariente está un poquito gripado señores <coughs> eh, hay ya tenía varias personas y otras están prófugas el apresado es Franco Ávila el que huyó es el padre de este el matador y la víctima eran muy amigos incluso circulaban en fotografías en equipo de baloncesto en donde coincidencialmente quedaron el uno el lado del otro. Pero hay la foto, la, la foto, la foto de los muertos, por favor. No, porque en Andy esa Ray foto Ray hay un muerto sí. y hay otro ¿Qué? es Reyes Peguero, era el licenciado de la educación física y se desempeñó por varios años. Señores, ah, mira aquí, ese es el fallecido. que dice fallecido. que es fallecido, Es que dice fallecido. Porque fallecido. El mío. Y el otro dice el matador. Y el pa, y la otra persona que está profundo. Señores, miren a mí me encanta la NBA. Yo estoy loco con la NBA. Dallas nos rompió anoche, nosotros anoche. Ante anoche, perdón. Cosa de la vida. Pues ¿eh? porque todos los días se va a ganar. No, todos los días se gana, ven acá. ¿Eh? Hay un día que, que, que, que no se va a ganar. Entonces, a mí me encanta la NBA. Y yo sigo pensando que LeBron James es el mejor jugador de la historia. Aunque a muchos no les guste que yo lo diga, porque son fanático de Jordan. Pero yo sigo pensando eso. Pero es mi gusto. O sea, es mi parecer. Yo no puedo armar una discusión porque Neto y yo pensemos diferente a discutir por eso y a matarnos como, como dos perros. Y eh, Dios mío, eso da vergüenza. Una, eso va a salir mira, mundialmente. Esa vaina. Mira, lo que voy a decir. Voy a decir algo en serio. Las personas tienen que buscar un poco más de Dios. Porque esta gente está media loca. Mente vaga, sendero del demonio. Usted se siente medio loco en la cabeza. Usted coge ira, no discuta. Si Usted coge pique, no discuta, váyese. ¿Cómo usted va a matar a un amigo suyo? Porque eso es el diablo que hace eso. Eso no va a nadie. El señor reprende en este momento. ¿Eh? Pero, ¿qué tiene que hacer? Usted no discuta. Usted es problemático, usted no, no discuta. Usted, usted está en una discusión, coja por allí. Usted tiene que evitar ese problema. El hijo preso y el papá huyendo. ¿Eh? Sí. No, ya. No eso así. Y la familia. Y amigos, gente que eran amigos. Amigo. El dolor más grande para la familia del fallecido es que eran amigos, seguro en la casa, juntos y de todo. Sí, uno comía, debe juego. Y, y lo uno. mató por una discusión. Yo no sé discutir, yo me voy. Sí. Yo soy un hombre bruto. Si yo veo que la discusión ya se está acalorando, yo me voy. Porque bruto y pendejo soy también, porque yo no, no cojo, para mí coger un gancho de es que Dios tiene que bajar a dármelo. Sí. porque no, no, no claro porque el pobre ten, tenemos que ser inteligentes porque la pobreza ya la tenemos entonces no es un problema sí. un abogado por pues, más que te quite a ti para presentarse no, en son 20 mm. y el abogado bebe romo que, que no te asegura nada que es para que esté ahí contigo sí y te dice Di, que no te preocupes que yo tengo, este, tien, tengo al único oye estoy inocente que al único que tiene que decir la verdad es a mí porque si no me dice a mí estamos jodidos va sí. Un año preventivo, tranquilo. No, no, no tranquilo. Eso, tranquilo, se resuelve. Eso se resuelve. Ellos, ellos cantan un año, pero ese año pasa sí, de una vez. ¿Cómo tú le dices a un hombre <ríe> que no, no sabe de nada en una cárcel donde todos los hombres te respiran en el cuello? Te ¿eh? de decirle que un año pasado de una vez. Usted tiene que evitar eso. una discusión, un tiroteo. El dominicano también. Son un tiro. Abren la puerta y salen para afuera. Sí. No, porque le gusta... La... Dios tiene muchas cosas en, en su mente. Usted tiene que cuidarse también. Una llamada, tenemos una llamada. lo buenas! Ok, se cortó la llamada. Lo que hay es que usted no puede discutir eso, señores. Cada quien tiene su gusto. Hay gente que son equipos equipo de los gigantes. Hay de las Águilas, hay de los Yankees, hay de Boston, hay de LeBron, hay de Kawhi Leonard. Mira, o sea, yo, tengo, yo tengo un amigo mío. Mira, Ayer, yo, mira yo no oye. soy de los Boston, yo no soy de los Yankees, yo soy Boston. Pero mira, yo ando con los Yankees. Eh, eh, eh, eh, yo, no yo, yo nunca he estado de acuerdo con él. Usted nunca me ha visto a mí con nada de los Yankees. Usted ni me va a ver no, tampoco. No, porque yo a mí, a mí me encanta. No, no, ahora. no. A mí, a mí no me gusta lo que es contrario. Nah. Yo no tengo que ver con eso. Yo que yo pongo una cosa de los metros Santiago, pues más bonita que sea. Es sí, lo mismo. Es lo mismo. Señores, otra cosa. Mire, yo tengo un amigo. Que a veces discutimos cualquier cosa, porque eh, también es de los guarios. Y ella agarra ah, y prende su. No es de los, ¿Eh? ah, no, no para... los clips, no, allí. <ríe> sí, porque están cambiando, oye. Ella agarra cuando estamos discutiendo, cualquier discusión, prende su paso y dice: va y yo, ¿por usted va? No, porque eh, yo me conozco. Y se va, un se ¿no? segundo tiene que hacer. ¿Cómo usted va a matar a un amigo suyo? Dios, lo, Dios libre eso, ¿eh? No, porque aquí hay gente que va a estar. No solo por eso, hasta por discusiones de dominó. No. Por el parqueo. La gente por el parqueo, por un, no el, es yo, más. Hasta, un por, hasta por un peón ha matado a gente. ¿Eh? El peón más peligroso. Pues <risa> por 200 pesos, o sea, las discusiones la que han pasado aquí es peso. son tan tontas como tan estúpidas. El, el dominó es fuerte, porque el dominó, si tú estás concentrado jugando, porque <risa> es verdad, a veces que hay razón. Tú estás concentrado jugando. <risa> bueno, yo no puedo jugar con Joan. Joan, un saludo a Joan goido. Yo no puedo jugar con Joan. Ah, y viene, porque le... Joan, si yo estoy muy distraído, o sea que a veces yo, yo como trabajo en medio de comunicación tengo el celular ahí siempre. Y Me están llamando y Joan se, se quilla. Yo no voy a jugar con él porque porque él no está atento claro, a esto. Sea, y, y Joan también abusa por su tamaño, <risa> Ese fresco. Un saludo <risa> a nuestro amigo Joan. Pues bien, la gente tiene que coger la cosa al, al paso. Mira que Navidad, para dos familias. Uh -huh. Se apagó esa luz. Por el muerto y por el matador. Por más que quieran se le. No, que no ya se perdió. No, ahí, ahí se jodió. Bueno. Hey.